Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta semana 4 de nuestro curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia, donde revisaremos entonces los múltiples retos de la vida adulta en un contexto de pandemia. Esta es nuestra segunda entrevista correspondiente a la semana 4 del curso, un curso desarrollado por la Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con diversos académicos y académicas de distintas universidades de nuestro país. Tenemos entonces hoy día para conversar específicamente sobre el impacto de la pandemia en las mujeres a Carla Krempian. Carla es doctora en investigación en psicoterapia y académica de la Universidad Católica de Chile. Carla, te agradecemos por ser parte del equipo docente del Claustro de este curso y por estar hoy día con nosotros para abordar este tema. No, gracias a ustedes, encantada. Gracias, Carla. Bueno, la primera pregunta con la que queremos partir hoy eh, se relaciona con el impacto justamente de la pandemia en la vida de las mujeres. Sabemos que hay diversas dimensiones que hoy día estamos sufriendo eh, y particularmente las mujeres. Hay diversos estudios que señalan que las mujeres son las que más están sufriendo el impacto, tanto a nivel laboral. Eh, salió hace poco un estudio también en, en otros países que señalaban que la desigualdad se acrecentaba en un contexto de confinamiento, pero también lo estamos viviendo desde eh, las relaciones con nuestros hijos e hijas, con nuestras parejas, con nuestros empleadores y empleadoras, en un contexto laboral, en un contexto de cuidadoras, hay distintas dimensiones y también a uno que vamos a revisar en particular y que tiene que ver con la violencia de género y las distintas formas de abuso y maltrato. Entonces quisiera partir primero con, con una consulta más bien general respecto al impacto. ¿Cómo lo ves tú? Uh -huh. eh, bueno, eh, lo primero es... Eh, eh, explicitar algo que puede ser bastante evidente, pero que, que es importante recordarlo y que es que estamos viviendo una crisis global, una situación que por donde la miremos es eh, absolutamente extraordinaria y que nos ha implicado procesos de adaptación complejos a, a todos, mujeres, hombres, niños, eh, adultos mayores, eh, eh, y además tiene que ver con una situación de amenaza y de estrés eh, eh, que, que, que, que también tiene una, una cualidad eh, muy particular, ¿no? que tiene que ver con, con, con la salud, que tiene que ver con la amenaza respecto de, de la vida y que, bueno, se han ido sumando nuevas amenazas, ¿no? como la económica, la oral, etcétera eh, y en ese sentido eh, esta experiencia de confinamiento, de estar eh, encerrados en nuestras casas o en los lugares donde cada uno, cada uno vive, eh, tiene un impacto naturalmente, ¿no? que, que es un impacto en, en, en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida, en, en, en la. Eh, tranquilidad, ¿no? Y, y eso es, es importante de, de decir justamente para no eh, como necesariamente patologizar o, o psicologizar, ¿no es cierto?, las respuestas que tanto mujeres como en general todos los seres humanos tenemos frente a eh, la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de estrés, ansiedad, dificultad para dormir. Eh, irritabilidad u otro tipo de, de, de respuestas, de reacciones, tenemos que mirarlas eh, en un sentido amplio, como respuestas de adaptación e, e impacto, justamente, así como dice tu pregunta, digamos, frente a esta situación tan extraordinaria y, y, que, y que resulta tan amenazante, además tan distinta a lo que habitualmente eh, estamos acostumbrados a vivir. Hay varios estudios que han ido concluyendo eso. Y quizás lo que hacen es confirmar un poco lo que suponemos que puede pasar, ¿no? que, que, que las personas presentan más ansiedad, que, que hay más insomnio, ¿no? eh, y, y otro tipo de síntomas, eh, habitualmente los síntomas mentales cierto o físicos también, eh, fatiga, temor. Eh, pero que tenemos que mirarlos también como respuestas eh, frente, a, frente a esta amenaza, frente a esta crisis, la incertidumbre, eh, y, y el ojo y, y cuidado, la atención, tiene que ver con cuando esto tiene una eh, mayor intensidad, eh, severidad o, o implica... Eh, resistencia en, en el tiempo, ¿cierto? Eh, esas son un poco las distinciones para, para ir pensando, digamos, cuando ya estamos frente a, a, a problemas de salud mental, que probablemente eh, propiamente tal. En relación a, la, a lo que señalaba recién Carla, respecto a que eh, estamos lidiando quizás con eh, situaciones a las cuales no nos vimos enfrentado nunca antes, ¿no? Eh, ¿Qué estrategias entonces podríamos pensar para poder aliviar este sufrimiento, aliviar nuestros temores, aliviar otras situaciones que tienen que, que terminan con el cansancio, con el insomnio, con las preocupaciones, con los temores que van desde salir a trabajar todos los días y contagiarse, mm. y contagiar a quienes queremos, a perder el trabajo, um, y después podemos ir viendo otras, digamos. Pero ¿cómo podemos lidiar cotidianamente un poco mejor? con esos temores que son tantos, que son tantas amenazas, y que vienen desde distintos mm. frentes, por decirlo. Sí, eh, bueno, cuando me haces esta pregunta, yo inmediatamente pienso, eh, en realidad, que, que, que la respuesta, ¿no es cierto?, para lidiar o pensar como en estrategia, eh, uno tendría que pensarlo como en, en distintos niveles, ¿no? Como que hay, eh, no sé, un, desde un Estado que, que tendría que generar ciertas condiciones que, que que, que, que nos cuiden, ¿no? Cierto, de alguna manera. Eh, por otro lado, hay eh, eh, como eh, espacios y organizaciones más locales, ¿no? Implican también un nivel colectivo que podrían ser los municipios u otras organizaciones, eh, porque lo estoy pensando en términos de las la, la estrategias. Uno no las puede eh, atribuir solamente al individuo, ¿no? sino que esto es algo que en realidad tenemos que pensarlo eh, quizás eh, de, de una manera nunca antes vista con tanta evidencia. Y dentro de eso, entonces también están las familias, y dentro de una familia eh, están los adultos de la familia. Y entonces ahí uno podría plantear bueno, qué estrategias tomamos como familia, como adultos, frente a lo que estamos viviendo. Retomando lo que decías en la primera pregunta. Quizás lo primero es poder explicitar y poder tener claro todos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo esta situación extraordinaria y que por lo tanto vamos aprendiendo en el camino eh, qué respuestas van surgiendo, Pro podemos anticiparnos probablemente de que, de que es una, muy difícil. Eh, pero que vamos a ir encontrándonos con distintas capacidades para hacer frente a eso eh, y, y, y, y que como grupo familiar o, o adultos a cargo de una familia podemos establecer algunas estrategias de, de cuidado que el ejemplo por reconocer o identificar cuáles son los desafíos que estamos viviendo cierto o sea, estamos viviendo desafíos y necesidades en distintos, distintos planos eh, como hogar, como en la crianza o el cuidado de, de, los, de los niños, eh, tenemos al mismo tiempo desafíos y necesidades laborales, ¿no? de, de, de cómo nos adaptamos a la forma de trabajar en estos tiempos, ya sea que las personas tengan que desplazarse hasta sus lugares de trabajo con, con el, el temor y la amenaza que se implica, o que estén... Teniendo que adaptarse a trabajar a través de y a teletrabajo, digamos, ¿no? utilizando la, las tecnologías. Entonces, son todas necesidades y desafíos nuevos que los niños están estudiando en la casa, que no contamos con la institución colegio para, eh, para que los niños eh, hagan interacción con sus pares. Eh, estudien, sean tutoreados, digamos, por, su, por sus docentes, por sus profesores. Los profesores también están sometidos a, a un gran estrés eh, y eso va traspasando de alguna manera de un sistema a otro. Entonces, yo creo que quizás una primera estrategia es tratar de tener en mente todo esto, ¿no? Decir, o sea, esta es una situación, wow, grande, eh, cada uno eh, tenemos necesidades distintas respecto a... A, a lo personal, a lo emocional, eh, a las relaciones. Y, y en ese sentido es un buen tiempo también como para darnos cuenta de que somos diferentes, ¿no? que, tenemos, que tenemos también distintas necesidades, que presentamos distintos desafíos. Eh, y eso es importante poder conversarlo eh, y probar ciertas estrategias. Por ejemplo, no sé, en, en las casas, en la familia, cómo nos podemos organizar. Eh, ¿De qué manera podemos hacer que las tareas se repartan de una manera más o menos equitativa? Yo creo también que la flexibilidad, ¿no? como, como una actitud para enfrentar eh, estos tiempos, la flexibilidad en el sentido de que necesitamos que las cosas funcionen, el, el poder sentirnos como parte de un todo, ¿no? que necesitamos que este todo funcione, y, y por lo tanto eso no, quizás, nos lleva como a una visión más de de colectivo, de equipo, de qué es lo que yo puedo aportar, y, y ahí la flexibilidad juega un rol bien importante, ¿no? Como en, ¿no? sé, de repente uno puede dividirse ciertas tareas, pero a veces eh, eh, para alguien resulta más sencillo hacer algo y, y entonces es el lugar en que puede eh, hacer su, su aporte eh, personal, por decirlo así, ¿no? Pero, y también quizás anticiparse a que eh, vamos a ir flaqueando en distintos momentos todos los miembros de una familia o de un sistema, eh, y, y poder eh, como anticipar decir que, que de alguna manera esperamos que algo así pase y cómo podemos estar eh, un poquito preparado, vamos a conversar cuando eso pase, o vamos a tratar de cultivar ciertas actitudes en este tiempo, ¿no? la paciencia, la, la tolerancia, eh, capacidad de, de, de diálogo, de, de ser flexibles, en fin. Uh -huh. Sí, tú señalabas que claro, tenemos que trabajar el tema de la flexibilidad, quizás bajar las expectativas, tener menos exigencias... Eh, pero aquí, claro, se cruzan dos temas, digamos, uno que tiene que ver con la corresponsabilidad ¿no? en, en las tareas. No sé sí. si eso se está dando, efectivamente, o lo, lo, lo que tú has visto. Eh, pero también las mujeres hemos reaccionado de una manera distinta a esta crisis. Y por una parte, claro, estamos viviendo quizás de manera más fuerte las consecuencias en los distintos planos de nuestras vidas, sí. pero también reaccionamos de una manera distinta y a veces se hace muy difícil hacer comprender al otro, eh, interlocutor cuando en este caso es... Eh un hombre, digamos, ya sea o nuestro superior en el trabajo nuestro jefe, o nuestra pareja, eh, y hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con abuso de poder, tanto en las relaciones personales como laborales que también hemos visto se han acrecentado entonces, claro. eh, frente a ese estrés, a la angustia, al temor a la amenaza eh, ¿qué orientaciones nos podrías dar a, a las mujeres en, en ese plano y en ese sentido, sabiendo que muchas veces estamos dispuestos? A escuchar, a flexibilizarnos, a bajar las expectativas, mm. a hacernos cargo de muchas tareas incluso. Eh, mm. ¿Cómo podemos ahí eh, enfrentarnos a situaciones que a veces son cotidianas? Sí. En ese primer nivel, después podemos ver el tema de la violencia claro. propiamente mm. tal. Mm. Sí. Bueno, hay algo súper complejo en lo que, en lo que mm. tú planteas, que en realidad que... La situación del confinamiento, del teletrabajo, implica que algunas cosas no son tan evidentes. ¿no? O sea, por ejemplo, quizás eh, no es tan complicado eh, organizarse cuando cada uno sale a trabajar, pero cuando tenemos que estar eh, trabajando y tiene que haber comida todos los días preparada, ¿no? la ropa... Eh, tiene que estar limpia, eh, en fin, no, la queremos que esté más o menos eh, agradable, como, como un lugar para vivir. Y, y, y históricamente, estructuralmente, esas responsabilidades han recaído y han sido asumidas, yo diría, absorbidas, no, por, como, como permeablemente por la cultura que ha asignado esas tareas históricamente a las mujeres. Cuando nos encontramos frente a esas tareas, pero además estamos frente a eh, el trabajo, la jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? de, de una mujer, entonces sí, pues vamos a evidenciar justamente que, eh, que, que van a surgir conflictos a partir de, de eso, ¿no? de que las mujeres eh, tendemos a hacernos cargos de lo que históricamente hemos asumido, ¿no? Eh, y... y, y, y, y paralelamente, ¿no es cierto?, los, los hombres están enfrentados a tareas que habitualmente quizás eh, incluso desconocen que alguien debe realizar, ¿no es cierto?, como para que ciertas cosas estén funcionando, estén listas, en fin. Entonces, es una zona en la que van a aparecer probablemente más conflictos. Si tú me preguntas qué orientaciones las personas viven realidades tan distintas que es difícil dar orientaciones generales. Las realidades pueden ser tan diversas, desde cómo es individualmente una persona, la cultura, las necesidades en las que está desarrollándose. Uno tendría a sugerir, a recomendar, que podamos hacer estas reflexiones, que podamos tener estas conversaciones. Probablemente algunas de estas implican cierta tensión. Es inevitable que, que sea así, pero también es la única forma de visibilizar esta eh, digamos, injusticia, no? Estoy pensando también en, en, en el ejemplo que tú dabas eh, también la, las relaciones laborales han eh, justamente esa misma eh, transgresión probablemente de límites, por ejemplo, ¿no? de los horarios, los horarios de descanso, que no tenemos hora de llegada ni de salida del día laboral, sino que la actividad laboral se realiza desde la casa. A veces se genera una confusión en términos de que la exigencia tampoco tiene límites de horario o la expectativa. Y para una mujer, por ejemplo, que está realizando su trabajo, y además está criando, eh, además eh, está enfrentada a, a, a, a muchas de estas tareas, ¿no? que históricamente no se han distribuido de manera igualitaria por lo tanto, no vamos a esperar que eso ocurra mágicamente, eso es algo que hay que construir y que implica fricción, que implica tensión, eh, es complejo. ¿sí? Entonces, eh, yo diría que son esas cosas que hay eh, que... Hay que poderlas pensar, hay que poderlas reflexionar, hay que, hay que abrirlas también a la conversación eh, para ir encontrando cómo vamos, cómo vamos eh, eh, encontrando caminos para, para que esto pueda eh, desarrollarse de una manera más equitativa, más justa. Uh -huh. no. Sí, hablábamos al inicio también de respuestas colectivas, de qué respuestas damos como sociedad, porque hay muchas situaciones que no dependen, no dependen de nosotras las mujeres ni, ni de los individuos ¿no? en general. Uh -huh. eh, y vimos un ejemplo que fue el proyecto de postnatal, que no fue aprobado de la extensión del postnatal. Entonces estamos viendo... Eh, por otra parte, el tema de la violencia de género, cuando el otro día fue detenida una mujer porque salió durante el periodo de toque de queda para hacer una denuncia de violencia, eh, entonces, eh, claro, hay una serie de situaciones eh, en las cual, frente a las cuales no nos vemos protegidas ni por el Estado no. ni por la sociedad. Entonces, ahí también cómo trabajar el tema de hacer conciencia de estas necesidades que se agravan en situaciones de crisis como las que estamos enfrentando. Y por otra no. parte, la necesidad de abordarlas colectivamente, porque no sacamos no. nada con con tener estrategias particulares o propias o que algunas mujeres tengan la posibilidad de hacer terapia, por ejemplo, de tomar medicamentos, si es que hay una crisis que, que las está angustiando, tanto hombres como mujeres, ¿no? eh, sí. o de tener un apoyo familiar importante, sino también necesitamos un Estado que nos proteja con leyes y con políticas públicas. Sí, pues, sí, sin duda, sin duda, o sea, esto... Eh, o sea... Uno piensa en la violencia de género, la violencia de pareja, eh, siempre tiene que pensarla en todos esos estratos, ¿no? En, en, en términos de origen, de su mantención y también de la posibilidad de, de, de, de, de, de salida, ¿no? O sea, eh, que, que va desde las políticas públicas, desde las leyes, organizaciones, mujeres y hombres pensando... En este tema. Yo creo que se ha avanzado mucho, muchísimo. Lo que pasa es que todavía queda mucho, mucho por andar. Eh, pero de todas maneras, de todas maneras que esto, o sea, y en ese sentido, un cuando, por ejemplo, en, en, en eh, que las mujeres, claro, día uno puede dar ciertas recomendaciones, como, eh, como tener un plan de acción, o como que existen ciertos eh, números eh, telefónicos o instituciones que pueden acoger situaciones de violencia, pero también yo creo que la recomendación debe ser estar eh, a todos los, eh, como comunidad, ¿cierto? Eh, atentos y activos frente también a, al ser testigos o al tener conocimiento o al poder ser eh, un tercero o un, un, una tercera parte que... que que puede participar, ya sea apoyando, ya sea eh, eh, siendo alguien con quien una mujer que está viviendo una situación así puede contar. Eh, entonces, están, están todos los niveles, o sea, no, no, no, no, no puede depender solamente de que una persona que es víctima de violencia eh, pueda entrar, digamos, eh, sino que eh, tiene que haber un Estado con ciertas políticas, las organizaciones y la comunidad también, ¿no? los vecinos, eh, la familia. Eh. Claro, es mucho más integral también pensar que, que, hay, que es necesario tener una red, digamos, ojalá de apoyo mm. o informar respecto a si estás viviendo situaciones de violencia, sí. que alguien sepa que, que estás enfrentado a una situación así, denunciar. Eh, creo que claro, son distintos los elementos que, que entran en, en una situación, pensando además que eh, al día de hoy llevamos más de mil mujeres, 22 eh, mujeres muertas por, por violencia yeah. de género en nuestro país a la fecha yeah. eh, yeah. Bueno Carla, yo te quería agradecer esta entrevista de hoy que ha sido muy orientadora en relación a... a a los retos, no a los múltiples retos de la vida adulta y en específicamente hemos visto el tema de las mujeres en, en un contexto de pandemia, eh, así es que dejo animados también a, a nuestros participantes a profundizar en las videoclases y en los próximos materiales que tengamos de este eh, de esta semana 4 y también de las semanas que vienen del curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia. Muchas gracias Carla por estar con nosotros y ser parte de nuestro claustro. Okay, gracias.